Me caigo y me levanto un espacio radial de salud mental muy bienvenidos a Me caigo y me levanto, su espacio radial de salud mental. Les recuerdo que esto es una coproducción del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de terreno El 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, que es una excusa de la Organización Mundial de la Salud para que se hable de estos temas. En nuestra ciudad tiene un equipo móvil de salud mental que se llama Me caigo y me levanto y que pertenece al CAPS Bartolomé Giacomotti. Desde ese equipo móvil surge un taller de radio, empezamos leyendo diarios, empezamos comentando noticias y surgió la idea de poder hacer un taller de radio. Ese taller de radio se concreta en la radio de nuestra universidad, eh, nos permiten el espacio y hemos generado un programa que se llama Me Caigo y Me Levanto, un espacio radial de salud mental. En el marco de ese programa, hoy utilizamos el espacio de Tres Bandas que generosamente nos han cedido. Hicimos una edición especial de Me Caigo y Me Levanto aquí en la Plaza Ramírez, donde fueron invitados muchos chicos, que porque en el Centro Psicosocial, además de atender las problemáticas vinculadas a la salud mental y las adicciones, también generamos prácticas de promoción de salud y de prevención en la comunidad. Eh, esas actividades son en diferentes escuelas, han venido los chicos, los estoy mirando ahora, están jugando a la rayuela ahí con los profes y bueno, también eh, la posibilidad de poder invitar a algunos actores de nuestra comunidad con los cuales nos vinculamos y con los cuales articulamos algunas actividades del centro de salud. Me caigo y me levanto, un espacio... Ah, ah, ah, ah. <risa> me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. El programa cuando se inició, eh, mi voz no era muy buena y nos parecía que le faltaba algo y Maricel eh, contribuye al programa, nos ayuda en la co-conducción, participa, define preguntas para hacer a los entrevistados, nos lee algunos textos del bloque literario. Bueno, sería bueno que esas cosas te las cuente mejor Maricel y que te cuente también cómo, cuáles son las actividades que desarrollan dentro del Centro Psicosocial MECA y Me Levanto. Y en el Centro de Salud tenemos eh, taller de manualidades, tenemos una huerta propia, después tenemos eh, taller de cocina los viernes. ...que tenemos nuestro propio horno de barro... ...después tenemos la murga... ...me caigo y me levanto... ...cantamos y bailamos... Eh, ...y nos pintamos la cara también... <risa> ...y después realizamos deportes también... Ajá. ...tenemos actividad física... Eh, ...caminata y... ...vóley sobre todo... ...es lo que más hacemos... ...y en un futuro me gustaría... Eh, ...estar conduciendo mi propio programa... Eh, el año que viene pienso estudiar en la Universidad Popular eh, un curso de, de conducción radial y periodismo. Me gusta, me llena el alma, eh, me apasiona. Yo me sentí muy contenta. Me caigo y me levanto. Quiero agradecer también la oportunidad a Ariel y sobre todo al equipo de de a tres bandas y a la directora de la radio, UNER, eh, y a vos, por hacerme esta entrevista. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental.